Proseguimos en la noche y en la niebla una revista radiofónica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y por supuesto con una plataforma audiovisual. Esta es una programación que busca redimensionar el concepto de cultura en la provincia de Imbabura, y por ello nosotros estamos siempre con invitados de lujo. Estos invitados que son artistas de renombre en nuestra provincia, y queremos presentarles ante el mundo. En esta ocasión tenemos como nuestro invitado estelar a Camilo Quiñones, él es un guitarrista imbabureño nacido en Pimampiro y que estará eh, formando parte de la playa de, de guitarristas que vendrán a este gran encuentro de guitarras desde el corazón de Imbabura que se va a desarrollar del 28 al 29 de junio en el Teatro Lía de la, del Complejo Cultural Fábrica Imbabura. Bienvenido, Camilo. Este es un programa que te da la cordial bienvenida para que nos expliques un poco quién es el guitarrista eh, que vamos a conocer dónde nace dónde surgen sus primeras inclinaciones hacia la guitarra tus maestros el aprendizaje mismo para llegar hasta donde estás bienvenido hola eh, es un gusto para mí estar aquí eh, dando a conocer mi trabajo un poco de, de la historia cómo, cómo se forma el guitarrista ¿no? eh, yo me formé en mi pueblo, en Pimampiro, eh, me formó el Pasillo, me formó el Albazo, me formó el San Juan, eh, mi casa, eh, una casa de músicos, mis tíos, mi padre es el que me enseñó a tocar... Eh, la guitarra, los instrumentos de viento, el charango, los instrumentos andinos y el que me dio este amor por la música, ¿no? el amor por, por, por los instrumentos, por, por, por la forma de vivir en, en, en mi pueblo, la forma de hacer música. De ahí nace, desde que tengo mis nueve años, eh, nace el amor por la música, inicié tocando los vientos andinos. Luego eh, pasé al charango después de unos años y luego cuando, cuando tenía 11 años me enamoré de la guitarra de la primera guitarra que, que me regaló mi padre. entonces ahí me quedé comencé a, a aprender la guitarra con formación de mi padre y luego empíricamente a, a, a descubrir esto que es la guitarra ¿no? que siempre para mí es algo ha sido y seguirá siendo algo muy hermoso que que digo yo tiene el alma de mujer no el alma de mujer que es la guía de la vida la guía la, la, la armonía de la vida y es lo que lo que es la guitarra para mí entonces comencé a, a, a conocer a diferentes músicos a, a hacer diferente tipo de música entre ellos el pasillo eh, el san juan el Albazo luego de unos años a, a mis 14 15 años viajé a europa Igual hacer música y, y es donde descubro la otra parte de la música, la otra parte de la guitarra que es la guitarra jazz, la guitarra blues, la guitarra gitana, el flamenco gitano y, y nuevamente me enamoro de la guitarra y entonces comienzo a, a, a estudiar estos géneros y, a, y hacerlos partes de mí y partes de la música de mi pueblo. Entonces fui a compartir con gente de, de otros pueblos y, y los traje acá. Y, y luego igual comencé a viajar a Asia, Estados Unidos y, y igual formas diferentes de hacer música, formas diferentes de tocar la guitarra, tanto como lo, lo, la gente, el pueblo gitano afinaba de una manera para hacer el jazz gitano eh, aprendí acá la misma ciencia de los taitas de suleta para que, que se afina de una manera el el galindo no el galindo y, y, y se toca de esa manera únicamente de esa manera el galindo y desde ese entonces se convirtió la música y la guitarra para mí en una ciencia qué es concretamente el galindo el galindo es un ritmo que se que, que se lo toca netamente en suleta en Zuleta, en donde se afina la guitarra en sí, en sí menor Y, y, y, y se, to se toca melodías de, de, de nuestros pueblos, las coplas que se las conoce eh, ¿no? por supuesto. Entonces se, se toca en forma de galindo y se va acompañando Se va haciendo la armonía para las coplas que va cantando la gente atrás Y, y ahora que estamos cerca del Inti los galindos comenzarán a sonar Exacto. a full Exacto y esta experiencia que te ha brindado la vida de conocer diversas um, tendencias de, de la propia guitarra, ¿cómo has logrado en este caso eh, definir tu estilo? Eh, tu estilo se enmarcaría en, en el jazz, en, en, en la rumba gitana. Eh, ¿Cómo podrías definir el estilo tuyo ahora? Tomando en consideración que también tienes un aprendizaje eh, entre... la localidad, entre los ritmos de nuestra comunidad. Exacto, exacto. Eh... ¿Cómo, lo, cómo lo, he, lo he caracterizado yo mi, mi estilo? Soy un seguidor de Paco de Lucía, no y, y, y Paco de Lucía decía que, que, que, que las personas inteligentes aprenden, pero que, que los genios robamos, decía él. no Entonces lo, los genios tomamos algo, pero la magia de tomar o robarse algo está en hacerlo, hacerlo nuestro hacerlo, de, hacerlo de, de la técnica que vemos, robarla, de, de, de, de, de ver a otros músicos ha enriquecido mucho y, y, y hacerlo nuestro. Entonces yo cuando estoy tocando un blues, estoy tocando un flamenco, siempre meto escalas de, de San Juan o escalas de, de Pasillo y suena diferente. Justamente tocaba con, con Red Blues en, en Estados Unidos y tocábamos un poco de... Tocábamos blues y, y, y ahí siempre metí escalas de San Juan y sonaba diferente. Y ellos me preguntaban y eso les decía, es un ritmo mío, es un ritmo de mi pueblo. Y suena bonito porque, porque bueno... Eh, es algo muy bonito, ¿no? Mi cultura, nuestra cultura, nuestra forma de hacer música. Igual, cuando estoy tocando eh, blues, igual me encanta meter escalas de bomba, ¿no? Una Eso precisamente te quería preguntar. Estando tan cerca del Valle del Chota, en Pimampiro, ¿tuviste tal vez alguna, algún vínculo con, con la gente que hacía bomba? Por supuesto. Eh, yo siempre... Tengo amigos en Chalhuayaco, tengo amigos en, en, en El Juncal, eh, justamente en Pimampiro, eh, hay gente que hace bomba, entonces tocamos, hemos compartido, hemos hecho bombita y es algo muy muy muy bonito aprender de esos pueblos, es una forma diferente igual de hacer música, es una forma única. Dicen que los artistas, y en este caso los guitarristas, cuando tienen eh, así las emociones encontradas, los, los sentimientos comienzan a fluir, quizás en el enamoramiento, en el desapego, empieza esa inspiración que no se agota y que permite que eh, quienes disfruten verdaderamente sean aquellos que escuchan al guitarrista o al artista hacer de las suyas. Eh, ¿Existe eh, esa sensación en ti, has vivido ese proceso de... de si quieres, ruptura emocional que te, que te ha permitido componer algo? Exacto. Sí, eh, eh, toda la experiencia de mi vida la, la, la, la he plasmado en, en una guitarra, ¿no? Entonces yo cuando compongo, pienso en lo que lo que me ha pasado, en las mujeres que he amado, eh, en las mujeres que me han hecho llorar, que me han hecho sonreír, pero siempre ha sido algo bueno. Siempre la vida me ha dejado enseñanzas buenas y, y, y, eso, y esas enseñanzas súper buenas, súper bonitas, se han plasmado en mi guitarra o en las letras que escribo también. Cuando hablas de, de, de la formación, nos has dado una especie de... de, de si quieres, guión acerca de tus viajes, de, de, del proceso en el que has ido aprendiendo eh, diferentes géneros con diferentes países y todo. ¿Tuviste alguna oportunidad eh, de en el Ecuador mantener eh, algún nivel de aprendizaje con un maestro específico? ¿O tal vez estuviste en el conservatorio, en alguna eh, escuela? De, de, de guitarristas de, que, te, que te ayudaron un poco más a afinar tu estilo o quizás a, a conocer algunas aristas que no, que no conocías. Acá en Ecuador tuve la, la, la oportunidad y uno de mis sueños que era de, de hacer música con el maestro David West. Ya. Yeah. Entonces. Eh... Él me invitó, era uno de mis sueños desde muy pequeño, yo quería hacer música con él cuando lo conocí, cuando, cuando escuché su música. Yo decía siempre, no, eh, voy a hacer música con él, voy a grabar un disco con él y se dio después de muchos años. Eh, él nos invitó a hacer un disco que se llama Inbabura Guitars, entonces con él hicimos guitarra experimental y aprendí, aprendí bastante con el maestro porque tiene una forma única de hacer música una forma única de tocar la guitarra entonces entonces aprendí demasiado aprendí cosas que esos secretitos que no aprendes en la escuela que no que no aprendes en los libros sino secretitos que solo solo un músico los crea que solamente el Django Reinhardt de Inbabura, el, el Jimi Hendrix, eh, como David West podía proporcionar, proporcionarte. Ahora, eh, cuando tú estás ya eh, profesionalmente ligado a la guitarra y se convierte más que en un instrumento eh, de vocación artística, también puede, te ha servido también como para eh, solventar tus gastos económicos, tienes presentaciones, has desarrollado propuestas escénicas. Sí, por supuesto. Eh... Toda mi vida la, la, el sustento, de, el sustento de, de cada día ha sido mi guitarra, eh, todo lo que es mi vida es mi guitarra, me ha dado absolutamente todo. He trabajado con, con, con varios grupos, eh, aquí en Ecuador con la mayoría, eh, hemos hecho música con, con solistas en el exterior, en Japón estuve con CISA y trabajando, estuvimos haciendo música allá, que es un grupo ecuatoriano igual, y, y sí, sí, sí, me ha mantenido siempre, siempre me ha mantenido comiendo mi guitarra. ¿Cuál es el primer tema que vamos a escuchar en esta noche y en la niebla? El primer tema es un, un, un, un, un pasillito que, que lo hice a mi tierra, que se llama Pimampiro en las venas. Aquí está entonces eh, nuestro invitado de hoy, Camilo Quiñones y Pimampiro en las velas. En las venas. En las venas. Exacto. Perfecto. Thank <smart noise> escuchando este tema Pimampir en las venas que refleja un poco la nostalgia que uno siente a veces por el terruño, por más que viajes siempre tienes esa sensación de que estás jugando a veces en el barrio. Exacto. ¿Qué recuerdas precisamente de eso? Eh, siempre que estoy fuera en otro país siempre recuerdo mis amigos ¿no? Eh, Cómo jugabas, eh... A la novia que, que tenías, eh, a, a, a tus padres, a los consejos de tu madre que siempre están en la cabeza, que siempre te guían. Son los recuerdos más bonitos, ¿no? Eh, y eso se queda, eso se queda siempre ahí porque cuando, cuando regresas, esas cosas ya cambiaron, ya son, son diferentes los amigos, ya, ya son diferentes. Eh, eh, la ciudad es diferente, ¿no? Entonces esas fotografías se quedan en tu mente y se quedan para toda la vida y eso te permite... Te permite crear, te permite componer. Eh, los anhelos que, que tenías cuando estabas eh, empezando y nos acabas de contar que tenías como referente a David West y después lograste eh, realizar un, un trabajo con él. Ahora, ¿cuáles son las ilusiones, los, los anhelos eh, para, para seguir tu trayectoria, para consolidar tu proceso de no solamente aprendizaje, sino también de, de, de músico que está dándonos muestras de un magistral talento? Eh, mis anhelos eh, a, actualmente son eh, el, el, el poder crear escuelas de música, poder crear escuelas de expresiones artísticas, porque... Eh, Anteriormente mi anhelo era la fama, ¿no? como todo el mundo tenemos en la cabeza la fama, eh, el dinero, ¿no? llegar a lugares grandes, pero luego la música mismo te enseña que, que todo eso es añadidura. Entonces ahora mi, mi, mi anhelo como músico, mi responsabilidad como músico es poder hacer que la música sea una prioridad para el ser humano. O sea, una prioridad. Lastimosamente eh, eh, en los países latinoamericanos no se ha convertido en una prioridad. Entonces, ese es mi sueño, que crear escuelas donde la gente pueda, pueda estudiar bien la música, pueda estudiar bien las expresiones artísticas, ser, ser partícipe de esos proyectos actualmente. Eh, lo estoy haciendo de a poco, ¿no? Eh, y, y bueno, la fama, los discos, eh, los conciertos, como dije, red, eh, valga la redundancia Es añadidura, ¿no? Es añadidura, pero mi sueño más grande ahora es poder llevar Llevar la música como ciencia y que se tome sea una prioridad para la humanidad ¿Estás tú de docente? ¿Estás enseñando en algún lado? Sí, eh, tengo una academia de música eh, en Ibarra, entonces ahí estamos dando clases de, de, de música ¿Cómo se eh, llama? La Parada del Músico. Uh -huh. ¿Dónde es? Es en el Redondel Cabezas Borja, en la Chica Narváez y Oviedo. Perfecto, en la Chica Narváez y Oviedo. Y Oviedo. Y Oviedo, en la Cabezas Borja. Dices, sí. ¿no? Eh, La Parada se llama... La, la Parada del Músico. La Parada del Músico. Es una sala de ensayo y academia de música. Qué bueno. Eh, ¿Y qué pasa con el Charango? El Charango, sí, igual sigo, sigo, sigo. Sigo tocando es un instrumento muy muy muy bonito ¿no? muy melodioso entonces sigo aprendiendo sigo tocando sigo investigando eh, igual sigo eh, toco instrumentos de, de viento que me encanta que es otro de, de, de, de, de algo de mi fuerte ¿no? que me gusta bastante eh, cómo cuáles por ejemplo eh, la quena, las yeah. champoñas, el rondador, la flauta de pan, las payas, eh, aprendí a tocar duduk de Armenia, las flautas chinas, el oboe chino, flautas japonesas, y es algo muy bonito, ¿no? la vibración que tienen, la vibración curativa que tienen estos instrumentos, es, es algo espectacular es decir que tú piensas o crees que esas vibraciones encantadas que produce la música pueden sanar es comprobado científicamente que la música sana que la música cambia que la música eh, es algo es algo estructural para la vida eh, por eso los nazis hicieron lo que hicieron con la música, cambiaron su vibración natural, que era los 432 hercios, lo, lo cambiaron a los 440 hercios para que tenga menos armónicos y sea más pobre la música. Entonces la música medicinal, la música clásica, el mismo Paco de Lucía, el mismo Bob Marley y muchos músicos, Pink Floyd, eh, hace música a 432 hercios porque es rica en armónicos y eso permite que las células del cuerpo comiencen a sanar y que la gente comienza a ser más, sea más creativa. Uh -huh. Y has Eso tenido eh, una experiencia individual de curación, tal vez, eh, qué sé yo, a un niño, uh -huh. o tuviste algún vínculo familiar que te, eh, que te asombró precisamente eh, eh, que el hecho de que hayas tocado, por ejemplo, pongo un ejemplo eh, estuviste con una persona enferma y esa persona enferma como que se animó y tuvo una sensación agradable al escucharte eh, gracias a Dios eh, eh, gracias a la vida, al universo He estado en, en, en ceremonias ancestrales, en ceremonias de, de cómo, cómo, cómo lo hacían nuestros pueblos de antes. Y, y dentro de esas ceremonias de, se hace música, ¿no? Y cuando, cuando he hecho música dentro de esas ceremonias, eh, la gente comienza a vibrar, comienza, comienza a, a llorar, comienza a sanar, comienza a sentirse bien. Eh, pero es gracias a la música. Eh, totalmente de acuerdo. Eh, considero también que es eh, probablemente una de las... Eh, plataformas para la sensibilización social y, y, y, y lo que significa la música en particular es, es definitivamente incontrastable con, con todo aquello que eh, los artistas quisiéramos hacer eh, antes de, de escuchar eh, la, la, el próximo tema eh, ¿te has sentido solo en el mundo con tu guitarra tratando de luchar frente a las adversidades? en un tiempo sí me sentía muy muy muy solo, muy vacío, pero, pero después me di cuenta que, que, que no, que, que los maestros o los hombres sabios siempre dicen, no uno comparte y, y el que quiere lo toma y el que no le gusta no lo toma y es así de simple, es una cosa muy simple, no de, de entender que que si viviéramos más simples la vida sería muy fácil y, y, y, y que somos millonarios porque tenemos gente que, que nos quiere mucho, ¿no? que, que, que nos aprecia, que escucha nuestra, que nuestra música y aunque sea uno es, es, es mucho, es mucho. Genial, eh, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Es una de las canciones que se llama Niña de mis ojos, que es, es un flamenco que, que se lo hice a mi hija. Escuchemos entonces. Thank mm -hmm. you. canción que refleja la emoción precisamente de, que, porque a quién le dedicas exactamente, ¿no? Esto permite también sentir que el propio músico se ve involucrado con, con toda la fuerza de su propia capacidad para eh, exteriorizar y expresar ante el mundo lo que sientes y, y, y, y realmente contaminas de una alegría bastante bastante especial. Eh, estamos dialogando con eh, Camilo Quiñones. Camilo, eh, me, nos contabas que habías eh, aprendido un instrumento de Armenia. Sí. ¿Cuál es ese instrumento? Es el duduk. duduk ¿Qué, ¿Qué es el duduk? Es un instrumento de viento que, que tiene, es, no sé si, si, si has visto en las películas cuando hipnotizan las la serpiente La serpiente, justamente es de ese instrumento Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. como una especie de clarinete Exacto, exacto, es como un clarinete Que tiene una boquilla de, de bambú Que Ajá. es súper finita, súper de Una membrana súper finita y Que, que, que es muy muy, muy, muy, muy, muy Muy hermoso, tiene un sonido muy, muy Melodioso en estos procesos de composición, por ejemplo, en la canción que habías dedicado a tu hija, que tiene una regla general que está basada en el amor y donde puedes eh, comenzar a extraer las, los sonidos que tú prefieres y que no se parezcan a otros y tales, ¿existe la posibilidad de haber hecho tú una composición en ensamble con, con varios músicos y hicieron una propuesta conjunta? Sí, eh, justamente con imbabura Guitars, yeah. con, con David Webb hicimos a, a algunos temas dedicados a, a, diferentes, a, a diferentes partes de, del país, ¿no? Hicimos Jumbo, hicimos Albazo, hicimos San Juanes con guitarras La orgía cósmica. Eh, la orgía cósmica que, que, que, que fue creada por, por David, ¿no? Uh -huh. Entonces, hicimos de eso justamente una experiencia muy bonita cuando, cuando estábamos en, en el estudio de grabación, que nos sentamos los cuatro guitarristas y Davis dice toquen, toquemos y, y lo que salga entonces comenzamos a tocar, improvisar algo y, y esa improvisación se hizo un tema y tal como la tocamos tal como la improvisamos, eh, está en el disco eso, eso, a veces esas, esas eh, iniciativas que toman los maestros de la música Pueden convertirse sin lugar a dudas en grandes éxitos y en, y en creaciones originales eh, que en gran medida a veces superan con, con temas que son planificados y super dosificados en, en, en composición Ahora eh, me gustaría saber en, eh, con cuáles de las guitarras te sientes más cómodo Quizás con una guitarra de palo, con una guitarra eléctrica, una electroacústica ¿Cuál es eh, de, de las guitarras la que, con la que mayor te identificas y crees poder sacar mayores sonidos? Eh, depende del estilo que, que, que uno esté haciendo, ¿no? Eh, a mí me encanta, por ejemplo, para, para, para la música clásica, es la, la guitarra acústica, ¿no? Una guitarra acústica. Eh, actualmente estoy utilizando una Godin, trabajo con, con, con esta marca que es Godin, que es una tecnología muy... Muy, muy chévere como cómo la han como la fabricado los materiales como cómo está hecha. Eh Igual me encanta eh, eh, en, en la, la, cómo hacen las, las guitarras de ecuatorianos, en este, en este caso las guitarras chiliquinga, ¿no? Del maestro, chile, del maestro chile. Chile. Sí, sí, sí, son guitarras excelentes, son una, una, unas guitarras muy... Le regalaron bien. a Paco de Lucía. Exacto, mm. exacto, exacto, exacto. Y, y, y bueno, por ejemplo, para, para hacer heavy metal, heavy neoclásico, eh, me, me, me encanta eh, manejar guitarras Fender, guitarras o igual cómo como están hechas, para hacer blues, para hacer jazz, las guitarras... Las guitarras blues, que, que me encanta manejar guitarras Gibson, y ya depende de los estilos, como como como, como uno se vaya acomodando. Camilo, eh, invítale a la gente, eh, cuéntales eh, dónde vas a estar. Tú estarás aquí en el encuentro eh, de guitarristas en el corazón de Imabura. Eh, ¿Cuál es tu expectativa de, de este evento? Bueno, eh. eh le, invitando a la gente ¿no? que venga a ser, a ser partícipe de, de, de este festival que, que solo va a ser aquí eh, en el corazón ¿no? en el corazón de Ibabura eh, que vengan a, a descubrir lo que es la guitarra, a, a descubrir la, la, la, la esencia misma de, de la guitarra, ¿no? Eh, vamos a estar eh, mm, alrededor de, de 15 guitarristas, eh, dando un poco de, de talleres sobre, sobre lo, los diferentes estilos que, que, que, que, que, que vienen a exponer los guitarristas y luego tendremos los, los conciertos, ¿no? Y, y les invitamos que vengan, que vengan. Que, que es algo muy muy muy bonito y, y único por primera vez que, que se está haciendo hasta aquí es algo una forma de revivir la guitarra una forma de, de, de revivir a los pueblos porque acá Imbabura es, tenemos esa riqueza cultural, ¿no? Y, y hay muchos músicos, muchos guitarristas que, que están escondidos y que esto se debe hacer por mí cada mes y, y, y hacer conocer, hacer ver a, a la gente que está ahí, que verdaderamente, que verdaderamente mantiene la vida haciendo arte, haciendo, haciendo poesía, haciendo, haciendo guitarra, haciendo danza y... y y muy agradecido por haberme tomado en cuenta y, y les esperamos el 28 y el 29 de junio Que son jueves y viernes jueves y, viernes. Eh, y eh, La convocatoria está abierta eh, Consideramos que es una oportunidad única Para disfrutar de los mejores talentos Guitarreros de, de Imbabura eh, Te agradezco muchísimo por haber participado En este programa eh, Estaremos contigo en el Teatro Lía Cuando se desarrolle este encuentro De, de guitarras en el corazón de Imbabura